Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Pod, un programa donde charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad, sin miedos, sin vergüenza y sin censura, desmitificándolo y mostrándolo como es, algo natural. Hoy le damos la bienvenida a Jesús, creador del foro sinropa.es, lugar avalado por participantes como Desnudízate, nudismo en el campo de Gibraltar, miembros de Cantarriján, o Ana de ser nudista en Madrid, entre otros tantos que me dejo en el tintero. Sin duda, es el foro nudista naturista más recomendado y al que les se quieren iniciar, se puede decir que de aquí deberían de obtener la información que les va a venir. Muy bien. Bienvenido, Jesús. Qué presentación más chula. Muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, yo tengo que decir que te conozco un poquito personalmente, pero la audiencia no. ¿Nos puedes contar un poquito la zona por la que vives, a qué te dedicas si quieres, si tienes pareja o incluso familia? Sí, mira, pues eh, me llamo Jesús, eh, soy valenciano, ¿vale? aunque vivo en Madrid por tema de trabajo ya desde hace bastante tiempo. Y junto con mi mujer, pues eh, a quién andamos por los madriles. <risa> eh, ¿Qué más puedo contar? Pues básicamente que realmente... Eh, tenemos aficiones normales y corrientes, somos una pareja joven, tenemos 35, estamos casados y nos gusta realmente eh, disfrutar de entornos eh, naturistas sobre todo por una cuestión de eh, la paz y de tranquilidad que suele haber en los sitios donde tradicionalmente eh, hay nudismo, así uh -huh. de sencillo. Y creo que es uno de los... huimos del turismo, concepto venidor, y todas estas cosas desde <risa> hace muchísimos años y la verdad es que al fin y al cabo una cosa va muy relacionada de la mano de la otra, ¿no? Uh -huh. Oye, y tu entorno social, lo que es familia, amigos, trabajo, ¿conocen que, que sois nudistas y lo respetan o cómo lo ven? Pues la verdad es que no. <risa> Para nosotros es una especie como de un poco de secreto, en realidad. Pero bueno, tampoco es porque lo pretendamos ocultar. Eh, o sea, evidentemente, pues si, si surge la típica conversación que va muy enfocada a tema playas, pues igual dices, oye, pues voy a ir yo a la playa nudista porque es más tranquila. Y claro. A veces sueltas algo así y bueno, el otro igual se pone a pensar y tal. Pero bueno, tampoco es nada de, no es algo que se oculte, pero tampoco lo vamos diciendo ni mucho menos. A mí me ha pasado alguna vez que con compañeros de trabajo, pues sí, o sea, yo no voy diciendo que soy nudista, pues igual que no voy diciendo que soy heterosexual, porque a nadie le tiene que importar, no. pero alguna vez sí ha salido una conversación con un compañero y oye, pues me he enterado que también lo practicaba. ¿No te ha pasado eso también alguna vez? Mm, no. No. No, no he tenido esa suerte, <ríe> porque en realidad creo que creo que me encantaría que eso sucediera, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, no no he oído esa suerte, no. Bueno, oye, ¿y cómo fue tu, tu primera experiencia como nudista? Bueno, eh, he de decir que en unas, en unas vacaciones bastante paradisíacas que, que tuvimos hace, pues, creo que fue en el año 2003 o por ahí. No, me ha pasado, no, no, me ha pasado. Fue a Formentera en cualquier caso. Uh -huh. De hecho, eh... Eh, utilizo el link de forma entera eh, en el foro, ¿vale? Y, y para mí es como la, la cuna de donde un poco empezó todo, ¿no? Y esto fue curioso y creo que es chulo contarlo porque realmente hasta ese momento eh, nunca habíamos ido a una playa y habíamos visto literalmente gente eh, tumbada en la arena, incluso sin toalla ni nada, y y totalmente sin ropa, sin bañadores y, y estaban súper morenos y además eh, pasábamos por ahí no estábamos conociendo la isla, creo que era el primer día prácticamente y la verdad es que alucinamos, yo por lo menos me quedé impactado en cuanto a, a, a pensar, joder, ¿qué, qué sentimiento de felicidad tienen que estar desprendiendo ahora mismo porque no les importa una mierda <risa> en realidad eh, lo que pueda pensar nadie que esté pasándose alrededor y se les ve súper a gusto y dicen, ostras. Pues, pues no sé, pues igual la, hay, hay, o sea, estaría a probar esa sensación sobre todo de, de, de libertad que transmite. Esa, esa es un poco la, la cuestión que me llamó. ¿no? Uh -huh. Y luego también, un año después, eh, en una cala que hay en Javia, que se llama la Cala Ambolo, ¿vale? que las conozco, conocemos mucho en las playas alcantinas y valencianas, y también fuimos una vez, porque nos dijeron que era una mochula, tal, no sé qué, que agua muy transparente, y luego nos descubrimos que realmente eh, era nudista y de hecho ni lo sabíamos al principio. Y ahí vi directamente también a, a una chica joven encima, también tumbada en la arena, en la orilla, que es una playa de estas de pequeñitas, y dices, joder, mmm, le da igual todo, eh, está súper a gusto y no le importa que esté rodeada de gente con bañadores. Y eso también me impactó diciendo, para bien joder, esta gente que... que Qué fuerza mental contra los demás tiene que tener para que les dé igual todo, ¿no? Sí. Y esto realmente siempre me ha llamado mucho la atención. Y, y bueno, y, y claro, ves eso y un día dices, oh, venga, vamos a probar. Y bueno, sí, sí, sí, recuerdo la, la primera vez, el primer impacto de decir, ostras, que me roza el viento por ahí abajo, ¿no? <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿En dónde fue exactamente? ¿Estuviste, ¿Estabas acompañado? Pues eh, fue realmente en en esa misma cala, pero un tiempo después. O sea, el primer año que descubrimos esa cala no fuimos, pero yo creo que, o, o quizás sí que fue el, primer, el mismo año, pero realmente en, en una segunda ocasión fue cuando decidí quitarme el bañador. Uh -huh. Y me acuerdo que hasta esto, estuve hasta pensando, me lo quito, no me lo quito, me lo quito, no me lo quito. Estaba, recuerdo, tumbado en, la, en una sillita, en una hamaca de estas bajitas y estaba como nervioso. Y dije, va, lo hago. Y, y es verdad que los 10 primeros minutos estaba súper pendiente de todo, pero súper pendiente. Y luego ya, eh, cuando te, te centras ya un poco más y, no sé, o sea es verdad que no puedes pensar en otra cosa, es, solo está el tema de que no lleva ropa. Pero luego realmente ya te vas calmando y, y la verdad es que dices, bueno, pues, pues no es para tanto realmente. Pero es un proceso, ¿eh? Yo creo que todos hemos pasado por ahí y, y, y nadie queda diferente cuando se quita el bañador por primera vez en la playa. Está activamente pensando en, joder, me están mirando o, o yo dónde debo mirar, yo qué sé. No sabes ni qué pensar. Pero sí, sí, te adaptas, te adaptas con el tiempo y la verdad es que, bueno, uno ya no vuelve, ¿no? Porque no conozcan ningún nudista que haya probado y, y, y ah, no, ya no soy nudista. O sea, no conozcan ninguno. ¿Esa primera vez fue solo o acompañado? Pues esa primera vez fue con mi mujer uh -huh. y, y bueno, empecé yo, ¿vale? Y bueno es verdad que ella también empezó con el doble bueno también el proceso un poco más en las mujeres no que empiezan mucho tiempo eh, probando bañarte sin la parte de arriba y, y bueno y así estuvimos una, una larga temporada uh -huh. y poco a poco ya pues bueno ya bueno, pues me, me quito la parte de abajo tal. Bueno, lo de típico, no Oye, y qué ha sido lo más complicado de, de superar no sé si los mirones o complejos algún tipo de, de miedo por recriminación no sé bueno, mmm, hombre, complejos algunos, ¿eh? o sea, yo de pequeño estaba así más rebordete y siempre se me ha quedado eso, eh, en la cabeza, ¿no? Y luego ya, pues también es verdad que quizá eh, el nodismo hace que te acostumbres a ver tantísima diversidad de cuerpos, ¿no? Que un, uno de los mayores entretenimientos en el fondo también de, de ir a una playa nodista es que aprendes la gran diversidad de los cuerpos humanos mm -hmm. <risas> y, y, y asimilas, eh, y realmente que... Que todos somos diferentes y que no hay algo más, no, no es más lógico un tipo de cuerpo de una forma que de otra, sino que cada uno tiene la bondad de ser diferente y bueno, que eso eh, ayuda, es un poco el concepto no que, que nos ayuda a pensar de que, joder, pues mi cuerpo está bien así, mi pierna es gorda pero está bien así o lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tengo que decir que ya, recordete, no estás por las fotos de Instagram que tenéis vosotros. Ya, ¿sabes? bueno, bueno, pero ya te, sí que es cierto, eso es verdad. Pero bueno, cuando yo tuve una adolescencia, un poco complicada. Oye, ¿y qué experiencias sí si recuerdas con, con cariño o qué anécdota te ha podido parecer muy graciosa? No sé si te acordarás de alguna anécdota así. Bueno, graciosa, yo más bien diría de dolorosa porque no se me otra cosa. Y esto fue hace solo dos semanas. O sea, <risa> <risa> hace dos semanas pudimos ir a la playa de Cullera de Marín de San Llorens, que nos encanta. Uh -huh. La playa de Maristas es maravillosa y el ambiente es muy bueno. Y yo no sé vosotros, pero a mí nunca me había picado una medusa. No, yo no he tenido esa suerte, vamos. <risas> pues eh, a mí me gusta, o sea, el simple hecho de niño, en la orilla, ¿no? Me empiezas a meter la mano en la arena y empiezas a buscar coquinas o tellinas, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezas a llenar, pues, un culito de una botellita y por la gracia de, de tomártelas por la noche, pues bueno. Pues ahí que me, me pongo ahí el gorro y empiezo a coger y a buscar almejitas de estas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que realmente no estás mirando constantemente lo que te tu alrededor. Es más una cuestión de tacto, ¿no? Que metes la mano y vas buscando. Pero de repente, claro, yo estaba tumbado, evidentemente no llevaba bañador ni nada, y eh, me picó una medusa, eh, rozándome todo lo que es básicamente eh, Ay, madre. <risa> eh, la, zona. la zona. Y créeme que al principio no sabía exactamente qué había ocurrido porque no vi nada. Además, luego vi que por la tarde que habían medusitas, pero eran así de pequeñas. O sea, yeah. súper pequeñas. Más pequeñas que la palma de la mano. Sí, sí. Y... Y además muy transparentes, que las muy cabronas no se les podía ver ay, prácticamente. Ay, madre. Y créeme que me ha picado ahí. Me ha picado pero... ahí y también en la zona más pegada, un poco lo que es la cintura, y, y muy doloroso. Me pasé dos horas horribles. Horribles. Madre <risa> mía. Así que bueno. Jesús, es lo más de superar por no llevar bañador. <risa> madre mía, entiende que, eh, o sea, este testimonio es súper importante para los nudistas. Que... <risa> Ojo que las nudas, o sea, es que hay que evitarlo, pero claro. Cuando uno le pica una medusa es porque no la ha visto, evidentemente, no porque siempre oímos cuando vemos o hay gente que dice oh, si hay una medusa, lo has visto ya por la mañana, ya nunca te metes en el agua. Ya. Por lo menos lo que queda de día. Entiendo que eso se enrojece muchísimo, duele bastante, entiendo. Eso se enrojece al principio. De hecho, no ves nada, dices joder, ¿por qué es una mezcla entre escozor doloroso horrible De verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí, no se hincha ni nada, ¿eh? Ni, ni, ni nada raro. Pero sí, y al cabo de un día empieza a ponerse rojo y ya, ya, o sea, han pasado ya dos semanas y ahora prácticamente ya no tengo nada, pero como un escozor y una marca, como un surco de lo que sería no una costra ni muchas veces, pero algo parecido a... Sí, sí, sí, a, sí. Alucinante. ¿Y eso con pomadas o algo por el estilo, entiendo? No, la verdad es que no he hecho nada. No. Uy, te daba vergüenza al médico decir, oye, mira que. <risa> bueno, pues eh, la verdad es que ni me lo planteé, es verdad. Estuvimos, eh, además estaba en casa de unos familiares allí en, en. Bueno, eso está en Cullera, pero por la zona de Valencia, como tengo familia que vive por allí. Y bueno, no me iba a buscar ni un sitio ni otro. Es verdad que ya cuando llegué a casa, porque esto me picó por la mañana, por la tarde, tipo a las 8, pues ya apenas me molestaba, ¿no? Eh, lo más fuerte fueron las dos primeras horas, que fueron horribles. Bueno. Ya estás bien, ya se te ha pasado, que es lo importante. Bueno, no me gusta que nos cataloguen solo por nudistas. Eh, seguro que tienes otras aficiones que no son ni naturismo ni naturismo. Mm. ¿Qué, ¿Qué otras aficiones tienes? Bueno, pues en realidad eh, desde siempre me ha gustado el medio ambiente, la naturaleza, el senderismo. Eh, nos gusta mucho a los dos, a mi mujer y a mí. Uh -huh. y la verdad es que bueno, eh, también el tema de la climatología, el relieve, la orografía la geografía siempre me ha encantado y bueno, no sé, como curiosidad pues me sé en muchas alturas de muchos picos de España uh -huh. por lo menos no me lo sabía, igual se me están olvidando unos cuantos <risa> pero bueno, soy mucho de, de, de medio ambiente y todo esto, me, me gusta mucho, me uh -huh. gusta mucho ¿El senderismo desnudo o vestido? Eh, nunca lo he probado desnudo aún lo reconozco, lo reconozco yo, yo... Bueno, sí que es verdad. Mira, hace poco, en mayo, mmm, se nos acabó ya, bueno, sabes que cuando finalizó el estado de alarma, eh, en, la gente podía empezar a moverse entre comunidades y decidimos ir a, a Canarias, a Tenerife, uh -huh. perdón, a Lanzarote, a Lanzarote. Y hay una organización naturista, un mini pueblo que se llama el Charco del Palo uh -huh. y, y la verdad es que para ir prácticamente de cualquier sitio pues vas prácticamente en pelotas por, por la organización, ¿no? más allá de lo que es lo que sea, un camping y tal, pero hay como una especie de senda que recorre prácticamente lo que son los acantilados, donde te puedes bañar en una especie de piscinas naturales y mira, esto es lo más parecido a senderismo nudista. Pero, eh, como eso de ir a la montaña y a caminar en bolas, no, no, no lo hemos hecho. Yo sé que algún oyente me va a odiar, pero yo el, el senderismo lo hago vestido, es una, una cosa mía personal, pero bueno. Pues si te parece, entramos en la parte temática. Eh, como hemos dicho, Jesús es el administrador y creador de la, del foro eh, sinropa.es. Eh, viene a suplir un poquito, ¿no? me imagino, la desaparición del foro de ser nudista. Y a mí me llegó que tu iniciativa pues, se creó más o menos en abril del 2020. O sea, llevas un añito sí. y unos tres meses aproximadamente. Y sois... Ap o somos, mejor dicho, pero yo pertenezco a él, somos unos 250 usuarios registrados. Eh, casi hay unos 2000 mensajes repartidos en 170 temas. Y, y ahora, ¿sí? has visto las estadísticas muy bien. Sí, sí, sí, <risa> yo me lo ocurro. Son públicas sí sí, son públicas y se pueden ver abajo. sí. Y además, bueno, pues tienes eh, la categoría de tu foro. Pues está un foro en general que se habla del nudismo, naturismo, la familia y la pareja, noticias y actualidad, deporte, comida saludable. Y remedios naturales. Luego está los lugares sin ropa, pues eso, playas, calas, ríos, eh, balnearios, spas, etcétera. Alojamientos naturistas, camping, hoteles, apartamentos y otros, pues fuera de España. Defensa del naturismo, el tema de asociaciones, encuentros y eventos. Y otros temas fuera del nudismo, además de otras sugerencias. Eh, tengo por aquí un par de preguntas de oyentes, que si te parece, las vamos a poner y a ver si, si les contestas. ¿Te parece? Claro. Pues mira, vamos a empezar con Antonio Fernández. ¿De acuerdo? Esta pregunta me la ha llegado por Messenger. A ver qué nos dice. En plena época donde cada vez crecen más las redes sociales que favorecen el contenido rápido y breve como TikTok o Instagram, ¿qué os llevó a volver a recuperar los foros? Pues es una, es una buena pregunta, pero bueno, eh, como antes habías anticipado ya, Rubén, el foro pues eh, lo creé en abril del año pasado, en plena pandemia, uh -huh. y fue un poco también por decir, oye, pues eh, si no puedo hacer eh, nodismo porque no puedo salir de casa, pues por lo menos voy a hacer algo de para ir pensando en qué me gustaría hacer en verano, ¿no? Porque ¿os acordáis cuando al principio del confinamiento todos pensábamos que la mascarilla quizá era solo para 15 días? Sí, sí. Aunque solo todo esto pasaría en apenas un mes, ¿no? Eh, y luego estamos viendo año y medio después un poco por dónde están yendo los tiros. Pero bueno. Entonces, bueno, la creación un poco del foro fue... Eh, un poco primero porque ya tenía experiencia, ¿vale? Tampoco es que yo no soy programador informático ni nada. Me gusta estar al día un poco en novedades de temas web y tal, pero no, no soy nada eh, eh, tecnológico en cuanto a programador ni nada de esto. De hecho, yo no he estudiado informática ni nada. Yo soy de administración de empresas, finanzas y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, eh, ya creé en su momento un foro para otra temática hace muchos años. Y la verdad es que en realidad es sencillo y, además, es gratuito lo que es la descarga un poco de este tipo de formatos de foro que se autoinstalan prácticamente en un servidor que sí que hay que contratar al uso y, evidentemente, un dominio. Y la verdad es que fue, fue sencillo al fin y al cabo. Luego metes un logotipo eh, y, y demás y el foro a nivel técnico ya está montado, ¿vale? Uh -huh. Es la bondad un poco que tiene estos sistemas que, además, son de código abierto y, bueno, que, que te permiten fácilmente instalarlo. Uh -huh. Y, y evidentemente, pues las eh, las categorías y todo esto es súper personalizable y un poco a lo que queramos, ¿no? Está muy currado. Vamos a pasar a otra pregunta de otro oyente, ¿vale? Esta es la, la, la segunda y la última de los oyentes. En este caso es de Rafael Rafael Orellano, que además nos sigue bastante y él, mm. además él, tengo contacto por él, con él por Telegram y nos va, nos hace esta pregunta. Hola, amigos y amigas administradores del Foro Sin Ropa. A ver, eh, ¿tenéis previsto organizar alguna quedada para que nos conozcamos personalmente en algún sitio naturista, como algún camping, playa o algo? Y, por ejemplo, ¿también tenéis previsto organizar una especie de amigo invisible para Navidad o alguna fecha así un poquito más entrañable? No, interesante, interesante. Esto es eh, activismo foreril. Sí, sí, sí. Rafa está metido en todos estos temas. Pues, eh, bueno, es verdad que al fin y al cabo el foro, como sabes, tiene un, una categoría para encuentros y eventos, ¿no? Que en definitiva no tienen por qué ser... Es verdad que siempre prácticamente enlazamos a eventos organizados por la CEN o por, por cualquiera de las asociaciones, ¿no? Eh... Y, bueno, y, es, y realmente ese subforo realmente está pues, para dar a conocerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que perfectamente cualquier usuario, en definitiva, tiene su propio poder de convocatoria, no tiene por qué ser una cuestión de administradores. Al final y al cabo, un poco también, voy a ir un poquito más atrás, el foro es una historia a título totalmente particular. O sea, no, no, no me gano ni mucho menos la vida con esto porque no hay publicidad. De hecho, hay un tema ahí también de suscripciones que ideé con tal de cubrir un poco costes y tal pero en realidad lo, lo he quitado prefiero asumirlo yo ya está porque no me cuesta nada y al fin y al cabo creo que el objetivo de todo esto era también reunir eh, en un lugar en español eh, pues todo lo que tenga que ver con el nudismo que me gustaría haber encontrado en un primer momento cuando yo me inicié uh -huh. y es verdad que en aquel momento yo de hecho creo que me llegué a registrar en aquel foro no recuerdo si estaba si leía sin registrarme o me llegué a registrar. Fíjate que estoy hablando ya desde hace bastante tiempo. En el de ser nudista, ¿no? Dices. Sí, sí. Y, y bueno, y poco más, pero en realidad, sobre todo por conocer. O sea, porque yo mismo soy el primero que, que quería conocer, oye, ¿dónde la gente suele hacer nudismo? Eh, sobre todo si te mueves, si te mueves fuera de una región. Quizá el hecho de que nosotros. Eh, al ser de, de fuera, no somos de Levante y, y acabáramos en Madrid, pues también tenía más escasez de información o, de, o desconocimiento, ¿no? Y bueno, quizá por conocer más sitios y, y exponerlos y difundirlos, pues tiene mucho más sentido. Y por otro lado también, lo que comentaba también en el audio, es que hemos vuelto a un formato de foro contra todo pronóstico de que evidentemente el bullicio de las redes sociales que priman la inmediatez, la imagen, la foto, la tal, no sé qué, no sé cuántos, y aquí estamos volviendo a un formato de decir, oye, para escribir un mensaje te lo, te lo tienes que currar. Olvidas el concepto de chat, que es súper rápido y con muy poco alimento ¿no? detrás de sí. ese mensaje que quieres transmitir. Y, y tiene mucho sentido. Y, y yo creo que es muy, muy, muy útil. No deja de ser una especie de Wikipedia, valga la expresión, eh, a efectos de nudismo. Sí. Porque es un poco el concepto. Si quieres información de algo concreto, un usuario amablemente, pues cuenta su experiencia o te lo difunde eh, para que haya más conocimiento de esto y que solo sepas eh, a qué sitios deberías poder ir para disfrutar del nudismo en plena libertad y, uh -huh. y comodidad. ¿no? Oye, y en esta aventura en la que te has embarcado, estás tú solo, tienes algún tipo de colaborador, cómo te apañas? Nadie, no, no, me lo, me lo monto yo solo contrate el, el dominio, el servidor y, y, y no tiene mucha más historia. Eso te iba a preguntar el, el coste del foro. O sea, porque yo sé que por lo menos el dominio, bueno, pues no suele ser muy caro al año, no. suele ser 14, 12 euros dependiendo. Sí, y... Y está por ahí o 12, no, no, no recuerdo. Y el servidor yo creo que me costaba como de momento 60 o 70 al año. Una cosa así. Uh -huh. O sea que de momento es poco. Al fin y al cabo un foro en el cual por el momento y creo que lo voy a mantener así no he habilitado la subida de imágenes, ¿vale? Porque también por un tema un poco espinoso, ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces eh, ciertas páginas web, eh, pues te pueden decir que estás publicando, yo qué sé, fotografías, no de desnudez sin más, sino que pueden aludir a pornografía y todo esto. Y para evitar marrones, en cualquier caso, cualquier usuario puede colgar una imagen en otra parte de internet y la puede enlazar aquí y la puede visualizar entre etiquetas para que se vea la imagen. Y en definitiva lo que quiero decir es que el foro es muy liviano. No sí. tiene mucha carga, no tiene muchos datos y consume poco dinero, digámoslo así. ¿no? Sí, yo además una de las cosas que he visto es que prefieres más la calidad a la cantidad, porque obviamente si nos metemos en páginas como Mewi o Pichagram, la que luego se convirtió en explicit, pues bueno, los nudistas en general saben, salen bastante decepcionados, eh, lo cual a mí me ha sorprendido gratamente, ¿vale? Que, que tu foro, eh, la gente es muy prudente, no se dedica a exhibirse, además es que no lo permites, y por lo general respetan bastante las normas. Sí. Estas se indican además claramente en el foro, que, que está exento de contenido o relaciones sexuales. Y que además, para participar plenamente, los visitantes tan solo tienen que registrarse y escribir su primer mensaje en la, bueno, normalmente en la página de bienvenida, para lo cual tienen 30 días, que además yo creo que es más que suficiente un poco para saber de qué va, y si no te gusta, pues te vas. Y lo que. O sea, yo comparto además contigo que, que no se suban las fotos de desnudos, en, sobre todo en las redes sociales. Más que otra cosa, porque, a ver, yo personalmente no tengo la necesidad de demostrar nada a nadie. ¿Vale? Y, y, uh -huh. y hoy en día las, la censura en las redes sociales pues están ahí también, que están eh, pues a, a de huello. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿En algún momento has pensado poner admitir fotos? Porque me imagino que esto te llevaría un trabajo extra bastante grande. Bueno, es que como te decía de momento, creo que lo voy a mantener así, porque si alguien quiere publicar realmente fotos, hay mil servicios web que te permiten alojar imágenes de forma gratuita al menos durante X años, por lo menos hasta que colgue el servicio <risa> o muera, <risa> y, y te permite colgar fotografías. Al fin y al cabo, hoy por hoy sí que todos disponemos una cuenta, por ejemplo, en el más lejos de Google, Google tiene Google Fotos y puedes publicar desde Google Fotos una imagen uh -huh. y la lata tan sencillo como es. Aparte que incluso creo que es bastante cómodo. Pero, bueno, si salen mejoras, porque los foros al fin y al cabo de este tipo sufren, no sufren, sino eh, tienen eh, actualizaciones. Entonces, se van actualizando. De hecho, hace muy poquito actualicé una última versión que corrige algunos fallos y cositas. Y, y bueno, si en el futuro se habilita una función más sencilla para publicar fotografías, pues quizás la reevaluaremos, ¿no? Y, de hecho, ahora mismo la única foto que la gente puede subir nativamente en el foro es la fotito súper pequeña de perfil, sí. pero más que nada que no deja de ser una... Un, un guiño, ¿no?, para identificar rápidamente qué usuario es quién y ya está. Efectivamente. Oye, ¿y te, te cuesta mucho tiempo mantener el foro o, o bueno, o es una cosa que tampoco como es, es más colaborativo por el resto de personas, no te haya demasiado? Bueno, pues eh, es más colaborativo de, de, de los propios usuarios, en realidad. Eh, es cierto que esto no es como el caso este de... Del blog que se comparte entre varios eh, amigos, eh, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo hiciste un poco, que es hace muy poco, perdón, lo <risa> he olvidado. ¿Perdón? El de Desnudízate, ¿puede ser? Desnudízate, ¿eh? sí, el foro. Uh -huh. Es un foro, eh, o sea, es un blog compartido por varios eh, administradores, ¿no? Que van publicando diversas publicaciones. Sí, igual, es un, un blog, no es un foro. Nadie pero... En cuanto a la parte administrativa o moderadora, ¿no? De momento, al fin y al cabo, yo soy el que modera. Es verdad que tengo dos usuarios, ¿no? El del administrador, el claro. que parece una mano dura y el, el, el malvado, el policía del foro, <risa> pero, pero bueno, bueno, eh, con tan poco movimiento que en definitiva tiene el foro en cuanto a nuevos usuarios todos los días. Como mucho se me registra un usuario al día, como mucho. ¿vale? Y es verdad que al principio muchísimo. Y bueno, es verdad que hoy no deja de ser ahora mismo que tenemos esos 260 usuarios registrados. eso ¿vale? uh -huh. Es un poco lo que hay ahora mismo eh, hoy. Pero bueno, eh, pues la gente sí que participa activamente. Sí que es cierto, ¿te acuerdas el, el dilema este eterno de decir por qué a las mujeres les cuesta más, más introducirse sí. en el feminismo y demás? Es curioso que a nivel online también les cuesta, sí. porque hay una estadística que habla del ratio eh, masculino-femenino si es que eh, el usuario al registrarse lo indica, ¿no? Que pueden no, no, ni siquiera indicarlo, por supuesto. Esto ya es un tema personal o, mm. o, un día, o identificado con ningún género, ¿no? Que esto también está a la orden del día. Entonces, bueno, pues para que te hagas una idea, ahora esta estadística dice que por cada 10 varones hay una mujer registrada. O sea, que hace falta muchísima muchísimo ánimo para encontrar eh, eh, también mujeres que se animen a buscar información. O Somos sea, sí. los hombres los que buscamos la información para poder ir a sitios. Y adem además yo desde aquí animo mucho a Ana de ser nudista en Madrid, porque además de ser un ejemplo, pues el otro día ella estaba ahí como diciendo ay es que no consigo la mujer Estás dando un ejemplo brutal. Sigue sí, así que, que lo estás haciendo fenómeno. Uh -huh. Por cierto, tus entradas más importantes, obviamente, pues está en la parte de nudismo naturismo. Y bueno, pues eh, veo temas de los que, por ejemplo, tienen más respuestas. Bueno, pues eh, la nueva realidad, sobre la legalidad y el permiso social de las playas, el nudismo y las mujeres. Eh, bueno, somos bichos raros, que esta es una de las que hice yo eh, entender. Sí, sí. <risa> por el, en el sentido de que somos familias nudistas naturistas, eh, por lo de bichos raros, el activismo, sí. la recopilación de camping naturistas en España y Portugal, los campers vale y el nudismo, o mi playa favorita es, ¿vale? ¿Tienes tú alguna entrada favorita y la razón? Bueno, yo creo que el, el, el, de, el, el de bienvenida y presentaciones, aunque se salga un poco del tema, eh, creo que tiene mucho sentido, sobre todo porque te hace romper el hielo, ¿no? Eh, antes decías, y es verdad, que lo hemos utilizado como primer filtro para, oye, que no se registra aquí a un usuario que quiera simplemente contactar con otros usuarios, ¿no? Vete tú a saber, además que eso está prohibido si no tienes una finalidad evidente de... Eh, simplemente amistad o compartir cosas, ¿no? Pero, eh, bueno, rompes el hielo en cuanto, oye, te presentas, dices que vienes a buscar. Y eso te permite, porque hasta que no publicas ese primer mensaje, no se te permite como usuario ver el resto de contenido, ¿no? uh -huh. Es una especie de captcha sí. para validar que tienes eh, intenciones y ganas de, de, de participar realmente de, o de conocer y leer, ¿no? Es verdad que muchos usuarios también se registran y tiene sentido para leer información, pero no para participar. Perfecto, uh -huh. eh, no, no, no, no pasa nada. Eh, pero eso es un poco la idea. También quería buscar que si mientras hablamos podemos ver eh, cuántos usuarios de esos 260 registrados uh -huh. realmente tienen al menos un mensaje. Que ahora tengo que buscar el dato porque no lo, sacado, no lo he preparado. No lo reconozco. Yo te puedo decir quién tiene más mensajes que ninguno. Ah, yo también. <risa> Rafa, Rafa. sí, sí, sí, sí, sí, ah. sí. sí, sí eso sí, lo sé. Es que sí, sí, sí. Sí, En su momento también tengo la posibilidad de habilitar como una especie de top de, de forma pública, no que no tengas que hacer las estadísticas, pero bueno, al fin y al cabo tampoco es nada del otro mundo. No por publicar más eres mejor, es simplemente, oye, eh, das más información a los demás y bueno, también le das vida. Sí, hay muchas cosas sí, sí. que uno pues no tiene ni por qué opinar porque igual no tiene opinión sobre un tema concreto, ¿no? Uh -huh. Creo que tu foro está lleno de muy buenas ideas y están bastante bien estructuradas. Y, yo creo que y hay debates que... escudos, ¿eh? Hay algunos que digo, madre mía, vaya ladrillo, acaba de soltar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> sí Hoy estoy preparando un podcast sobre el nudismo y el sexo, ¿vale? Eh, y además me vendrían bien ciertas opiniones. Está claro, por las veces que hemos coincidido pues eh, eh, vosotros como pareja y la, y la mía, vale, que nosotros sabemos separar lo que es eh, el, el, el sexo del desnudo, ¿vale? así en general. Eh, ¿Qué perspectiva tenéis vosotros en este tema? Eh, intento explicarme mejor. ¿Creéis que hay que fomentar las cualidades estrictamente asexuales del nudismo o aceptar que el desnudo se asocia al sexo y, naturali y naturalizarlo en la medida de lo posible? Bueno, a mí me gusta separarlo. Uh -huh. eh, es que creo que son, son dos mundos aparte. Sí. Eh, es verdad que para tú poder disfrutar del sexo, como es obvio, pues debes hacerlo desnudo, pero una cosa no implica la otra. Uh -huh. eh, nos ponemos ropa pues porque es necesaria, porque hace frío y porque, en definitiva, eh, no podemos vivir sin ropa o salir sin ropa porque al fin y al cabo tenemos que protegernos ¿no? de, de, de la piel o tenemos que protegernos en cuanto a seguridad o cualquier tema de estos, no pero, oye, al fin y al cabo, eh, es que no tiene nada que ver, es que para mí el sexo no tiene nada que ver con el nudismo, que es verdad que habrá gente eh, nudista que vaya a la playa solo a ver cuerpos de los demás de excitarse y, y quizá pensar un poco en el sexo más que eh, en no pensar en nada, que sería también lo bonito, ¿no? pues bueno, pues, pues bien por ellos siempre y cuando no molesten a nadie, ¿no? No, no, no sé qué decir, pero bueno, yo lo quiero separar siempre, siempre, siempre, siempre. Porque me imagino que vosotros, eh, al estar publicando fotos en, en Instagram, probablemente pues os, os ocurra un poco como me ha pasado a mí, que, que, que os pueden llegar proposiciones o fotos un poco equivocadas. No sé si os ha pasado. Sí, alguna vez. Eh, la verdad es que no mucho. Eh, somos muy poco explícitos. Al fin y al cabo, el, el, el perfil de Instagram eh, de, del foro no deja de ser una especie de Puerta de entrada a, a que usuarios conozcan el foro, ¿no? Al fin y al cabo todo el mundo está en redes sociales y tienes que acaparar un poco la atención para decir, oye, es que hay un foro que no es un formato red social y salimos un poco de las redes eh, sociales básicas, ¿no? Sí. Y bueno, eh, es un poco la puerta de entrada, no, no, no tenemos más. Pero es verdad que, claro, si no publicas una foto, pues tampoco captas la atención. Sí. Y bueno, y, y además es que creo que, eso, que las pocas fotos que hemos publicado son, son bonitas y ya está, y son muy sencillas. A nosotros no, no nos gusta mucho conceptualizar el, el paisaje, al fin y al cabo, eh, en un entorno eh, plenamente natural y estar al natural, ¿no? O sea, creo que eso es un poco la parte más, más bonita o más lógica de todo esto. Bueno, tengo que decir que también lo sigo en, en Twitter y lo, donde no os he encontrado es en Facebook. Es verdad, no, no, no, no estamos ahí porque es, ahí sí que me daría la impresión de que si abro un Facebook de sin ropa... Eh, entonces, eh, mato al foro, <risa> porque la gente se pondría ahí realmente a, a, a publicar mensajes, contestar, tal, no sé qué, pero me da la impresión de que la gente, y, y me ha pasado con otros casos, ¿eh? o sea, uh -huh. eh, otros foros que han tenido su propia página en Facebook, uh -huh. han acabado canibalizados por su propia página de Facebook, pues porque sí. la gente por comodidad accede a Facebook y no ha entrado a los foros. Aunque es verdad que el foro hoy por hoy, si habéis entrado todos, se puede acceder desde móviles, no hay una aplicación como tal del foro, simplemente es que tiene un acceso a través de Chrome, por ejemplo, Safari o cualquier navegador de, de móvil y tiene una versión para móviles muy buena y funciona muy bien. Uh -huh. Oye, ¿y qué otras a ver, páginas web, foros, blogs, redes sociales, grupos de mensajería, como Telegram o, o Discus, incluso me podría pasar por la cabeza. No sé, ¿tienes algunas que nos puedas recomendar o que conozcas? Pues eh, la verdad es que no. Tengo un, una barbaridad de favoritos guardados en la barra del navegador, ¿no? sobre el nodismo, y yo creo que esto lo tenemos, tenemos un montón, sobre todo relacionado con eh, lugares, ¿no? que al fin y al cabo es lo que lo que uno quiere conocer, lugares donde es habitual o son de tradición es nudista, ¿no? o lugares simplemente chulos por conocer, también un poco relacionado con el tema del, del sendeísmo y el medio ambiente y un poco las excursiones y tal en general. Y bueno, eh, otras páginas... Bueno, sí que está la red social esta americana, la de True Nudist. Uh -huh. Básicamente, bueno, eh, estamos ahí, pero bueno, eh, eh, eh, lamentablemente mi apuesta es que el 80% de los perfiles son falsos. Ya. Es decir, eh, pones una foto, eh, esa foto la has probablemente buscado en internet, será de X persona sí. y la pones en tu perfil y suplantas la identidad de alguien para aparentar quizá más guapo, más bueno, más rubio, más no sé qué y con eso de captar pues, amigos. Pero bueno, yo esa parte pues, pues evidentemente la la detesto y, y bueno pues no sé intentamos de hecho eh, eh, identificar qué usuarios hacen eso de hecho hay buscadores inversos de imágenes ¿no? sí. uh -huh. y subes una foto y te dicen qué páginas web está, subi está subida esa foto efectivamente Y ayuda un montón a, a identificar perfiles falsos ¿no? o perfiles que, que supuestamente están suplantando la identidad de una persona o de un actor me da igual o sea <risa> podría ser cualquier cosa no pero con esto de nudismo y, in y internet siempre es un poco complejo todo esto no porque sales un poco del círculo más, eh, más natural que no es frente a frente ¿no? y disfrutar del nudismo, digamos así, social en un ambiente nudista propio. El nudismo en internet está muy vinculado, lamentablemente, al tema del sexo, se confunde mucho. Entonces, sí. que, bueno, de hecho, es una de las grandes razones por las que ya desde su momento no se suben fotos como tal al foro, solo es para escribir y para leer y para aprender. Uh -huh. y, y, y en definitiva, creo que es lo. Lo más chulo, porque es que el resto, toda la gente ya lo tiene a su disposición en otro tipo de páginas web o en redes sociales o tal. Esto viene a cubrir como una especie de hueco más que da, que da servicio a la gente que quiere sí. curiosidad en el mundo del mundo y naturismo. ¿no? Sí, la verdad es que viene muy bien. Oye, y bueno, vosotros tú en concreto estás haciendo tu pequeño granito de arena activista, eh, pero no sé si estáis asociados o estás asociado y, y qué opinión tienes de las asociaciones y de la federación. Pues la verdad es que no estamos asociados. Eh, pero es verdad que lo hemos pensado mucho. <risa> pero, a ver, la verdad es que hasta me siento un poco mal por decir, joder, que no estoy asociado. Eh, pero en el fondo eh, me da la impresión de que no participar, o sea, a mí me gustaría, de alguna forma, tener las bondades y ventajas de todas las asociaciones bajo una única. O sea, uh -huh. ¿por qué tengo que ser de la asociación X? y no disfrutar de las actividades que hace la asociación en otra región, uh -huh. por el mismo precio. No sé, es un, es un concepto de decir, solo tengo que ir con este grupo de gente. Uh -huh. Pues, no sé, eso quizá me frena un poco, ¿no? No sé, al fin y al cabo, las asociaciones son, primero, para defender los intereses del de nudismo y defender la libertad que supone y, y por lo que tanto se penaliza por parte de ayuntamientos y, y demás, pero... Bueno, al fin y al cabo lo que queremos es disfrutar de la de, de una buena compañía y, y estar a gusto. Uh -huh. y, y eso, pues al fin y al cabo lo haces con quien quieres en la región de España, donde quieras o en la región de Europa, donde quieras o de cualquier sí. parte. ¿no? Uh -huh. Oye, y ahora que vamos a empezar con las vacaciones, incluso ya algunos ya las han empezado, ¿qué lugares naturistas que hayáis visitado os han gustado más y, y también cuáles os quedarían por conocer? Pues la playa que más nos gusta, al menos en la Comunidad Valenciana, que es donde más solemos estar por temas que somos de allí, es esta playa de Cullera o de Marín de San Llorens, que está prácticamente delante de Sueca. ¿no? Y Es una playa eh, de arena y el ambiente es prácticamente 100% nudista en la zona evidentemente de la playa. Entonces no se la ve realmente textiles en esa playa, solo hay los paseantes porque es una playa muy larga y muchísima gente camina por la playa desde la punta del faro de Cullera y, y bueno, pero el ambiente es buenísimo y bueno, de hecho sabes hay un hay un tema bastante interesante en el foro para que todos los usuarios compartan si quieren lógicamente cuál es su plan de vacaciones nudistas, ¿no? sí. Y bueno, ahí también se aprenden un montón de sitios de, de oye, si esta gente va a hacer este plan pues uno puede pensar, oye, pues igual voy a ir también en esa fecha y así conozco a esta persona con la que llevo eh, en el foro un montón de tiempo hablando. No sé, puede ser interesante, puede ser chulo, puedes coincidir, ¿no? Al fin y al cabo es un poco lo de conocer a, también a otra gente. O sea, el foro está para eh, eh, dar y conocer temas de nudismo, pero también puedes conocer a nudistas. Sí, y eso hace una comunidad. Uh -huh. y bueno, esto también es, eh, es lo bonito. Más lugares bonitos. Cádiz podría tener un gran apartado en el mundo del nudismo. Me parece una zona maravillosa. con Una playa del Palmar espectacular, enorme, mágica y maravillosa. Y luego Fuerteventura también nos parece maravilloso. Y desde luego Formentera. Uh -huh. Las dos islas con F. Formentera y Fuerteventura. <risas> una auténtica maravilla. Genial. Sí. Pues nada, yo invito a los oyentes a que se pasen por el foro de sin ropa y que conozcan, como bien dice, la, la entrada de los sitios a los que vamos a ir en vacaciones, que es bastante interesante, mm. y los lugares. Además, es, claro, cada año hay uno, ¿no? En nuestras sí. vacaciones no 2021. <risa> y bueno, es algo como el típico hilo de que, que nace cada año, ¿no? Eso es chulo. Bueno, si quieres, vamos a ir despidiendo un poco la entrevista y siempre hago una, una pregunta clave a mis a mis oyentes y a mis, a mis invitados. ¿Podrías decirnos una frase o cita que te haya marcado? Bueno, eh, hay una frase que, que la leí en el perfil de Arstors, que es uno de los usuarios y, uh -huh. y que yo conocemos. <risa> <risa> Han sido, desde luego, tus eh, participantes en el podcast. Uh -huh. Y la verdad es que me encanta porque dice, hoy repito piel. Y me encanta. O sea, wow. o sea, no es una frase mía. O sea, la, la cojo prestada de, de, de otra persona, ¿no? Pero es que me encanta. Hoy repito piel. Sí, sí, sí. No, oye, las ideas, eh, aunque las ideas que son buenas, aunque sean de otras personas, siguen siendo buenas. O sea, que, que bienvenida eh, sí, sí. sea. Oye, Jesús, pues mira, agradecerte tu participación en el programa, ¿vale? El esfuerzo que estás haciendo por mantener el, el foro y, y dedicarle además tu tiempo libre y aportar pues eso, ese granito de arena ¿no? en la difusión del nudismo y el, y el naturismo. ¿Te gustaría despedirte de la audiencia? Bueno, pues nada, animaros a todos, a los que no os habéis registrado, que os registréis. No pasa nada, no nos no vamos a comer a nadie. De hecho, se os abre la, la ventana realmente un montón de información. Y es una puerta de entrada, sobre todo, para para conocer cosas que no vais a encontrar en Google. Sí, claro. ¿Vale? y, y bueno, animaros a todos que, que hay mucha información, es gratuito y hay muy buen ambiente. Hay un ambiente de respeto por toda la comunidad enorme y, y de verdad, se aprende un montón. Bueno, como yo sé que viajáis mucho, a lo mejor mmm, te gustaría volver a participar en algún, hablando de algún sitio en concreto, no sé. ¿Te animas a, a un próximo podcast? Bueno, claro. Perfecto. Pues muchísimas sí, sí. gracias por tu participación. Voy despidiendo el, el programa. Y bueno, primero los anuncios, ¿de acuerdo? Esta semana ha cumplido 40 años la Federación Española Naturista y desde aquí pues, les mando mi felicitación y animarles a seguir con esta labor y, y bueno, pues a seguir superándose día a día, ¿de acuerdo? El 3 de julio eh, se participa en el desfile nudista del Día del Orgullo en Madrid a las 8 en la Plaza de Cibeles. Eh, tenéis más información, os dejaré los enlaces en la descripción, en la web de ANUMA de Madrid. El domingo 4 de julio, a partir de las 10, eh, en Cantarriján está eh, arrecife nudista, para visibilizar el nudismo y no perder los lugares de tradición naturista. Para los que vivimos cerca de la Comunidad de Madrid, pues nada, también recordarnos que este domingo 4 es la jornada del día del bañador opcional en la piscina del lago de la Casa de Campo, de horario de mañana, vale, de 10 a 2 y media. El sábado 10 de julio, picnic, eh, con nudismo opcional organizado por Anuma. El domingo 11 de julio, yoga online, organizado por ADN, de 12 a 1, solo para socios y miembros de, aso de asociaciones, ¿de acuerdo? Del 16 al 18 de julio, Naturigal vuelve a Lima Nature, un camping en Portugal que es estupendo para ir con los amigos y pasar unos días naturistas. Y el domingo 18 de julio, día del bañador opcional, otra vez, en la piscina de Aluche esta vez, también en horario de mañana. Y seguro que hay muchas más actividades eh, que me estoy saltando. Y bueno, os invito a entrar en las páginas web de las asociaciones que tengáis cerca y consultéis sus actividades y animaros a asistir. Antes de despedirme, recordaros que este programa está alojado en Evox y en YouTube, donde encontraréis todos los episodios que voy publicando. Pero también me podéis encontrar en vuestras plataformas de audio favoritas: en Amazon Music, Spotify, iTunes, Google Podcasts y TuneIn. Aunque en estas tan solo los últimos 20 episodios. Si queréis proponerme algún tema e incluso queréis participar de alguna forma, podéis poneros en contacto a través de mi blog en naturalmentepod.wordpress.com donde podréis encontrar todas mis redes sociales. Si además queréis ayudar a difundir este programa y que de esta forma nos visibilicemos más, podéis hacerlo comentando el episodio, compartiéndolo por vuestras redes sociales, dando un like y suscribiéndoos al programa, ya que de esta forma el motor de búsqueda de las plataformas nos da más visibilidad. Sin más, me despido de vosotros. Os espero naturalmente en mi próxima locución. ¡Hasta pronto!